Hola, buenos días. Vamos ahora con el episodio 24 Historia eh, Digital. El COVID sigue nosotros también. Eh, hablaremos hoy de la historia digital como historia global, que sería, digamos, la segunda parte de lo que entendemos por globalizar eh, la historia. La historia digital es, obviamente, un componente esencial del nuevo paradigma historiográfico que proponemos y llevamos años eh, practicando, ¿no? eh, ¿Qué entendemos por historia digital? Eh, bueno, la, la nueva forma de escribir, eh, difundir la historia y organizar la sociabilidad académica y pública de los historiadores. Esto último es lo que llamamos historiografía digital. Desde el episodio 1 explicamos que entendemos la historia como una ciencia con sujeto, con sujeto colectivo. Bien, este sujeto colectivo que escribe la historia es más libre y menos academicista gracias a a las nuevas tecnologías, ¿no? eh, El incremento inusitado de las fuerzas productivas en este cambio del siglo XX al siglo XXI ha causado un enorme impacto en la historia que vivimos y la historia que, que escribimos, sobre todo la revolución inacabada eh, de las comunicaciones, que ha trastocado toda todo, todo, todo la idea que teníamos y de hacer la historia, ya no digo eh, eh, en el siglo XIX, sino también en el siglo XX, eh, como, como ya eh, sabemos. ¿no? Vivimos un cambio civilizatorio y a nosotros nos gusta decir en el primer Congreso Internacional de Historia y Debate que si cambia la historia hay que cambiar la historia que escribimos ¿no? si cambia la historia vivida hay que cambiar la historia que escribimos si hay un cambio civilizatorio pues naturalmente tiene que seguir avanzando el nuevo paradigma historiográfico de la historia bueno este cambio del siglo XX al siglo XXI tiene sus más y sus menos como ya sabemos ahora mismo estamos inmersos en la, en la gran pandemia de bueno, equiparable, no superior a lo que fue la gripe de, de 1918, incluso a pesar de lo que se dice de la peste negra del siglo XIV. Eh, Bien, entonces, eh, todo lo malo que tiene la pandemia, pues, eh, nos obliga a ver qué tiene de bueno. Y una de las cosas que tiene buena, de bueno la, eh, la, la pandemia es justamente que ha acelerado el proceso de, de digitalización de la, de la sociedad en general y de la sociedad académica en particular. ¿Veis? No hay mal que por bien eh, no venga. Bien, nosotros hemos sido pioneros en esto de uso de las nuevas tecnologías. Me refiero a Historia de Debate y, y a mí mismo en particular como promotor de Historia de Debate y, y, y también pues eso, como, como teórico y, e investigador empírico, ¿no? Este, este papel de pionero de, de Carlos Barro, vamos, y, y individualmente, y de historia de debate, en su conjunto, pues ¿qué pasa? Que, es que hay que darlo a conocer, porque hay unos que no saben y hay otros, naturalmente, que no quieren saber. Pero bueno, sobre eso poco podemos hacer, más que estar aquí explicando qué es lo que venimos haciendo en las dos últimas décadas. Bueno, tenemos en las diferentes plataformas cuentas y perfiles por todos los lados, ¿verdad? Unos como Hi Historia Debate, otros como Carlos Barros, ¿no? Eh, insisto, se, se trata de, de intervenciones eh, totalmente interdependientes, inseparables, ¿verdad? En unos casos como en YouTube, primero creamos el canal de Historia Debate, eh, después mi canal personal y en otros, como en LinkedIn, primero fue mi perfil personal, que ya va en, en 30.000, que es el máximo que permite de, de amigos y, y, y seguidores, y después dentro de mi perfil personal creamos el grupo en LinkedIn de Historia Debate. En, en algunas redes incluso creamos un tercer perfil, que es de Historia Inmediata, como es en Facebook, y en Twitter, como sabéis, los que nos estáis siguiendo por estas, por estas redes. ¿no? Digo que somos pioneros porque hemos empezado hace mucho, hace más de 30 años con esto del uso de las tecnologías para escribir la historia y para hacer historiografía. Por ejemplo, en 1990, hace 31 años, hicimos un primer vídeo sobre una conferencia mía que era Paz y violencia en la revuelta popular, Siglo, siglo XV, ¿no? que, que lo recuerdo muy bien porque lo dimos en, en la iglesia románica de, de Santiago, en la villa de, de Rivadavia, aquí en lo que fue el reino medieval de, de, de Galicia. Fijaros, con una videocámara de esas de cassette, bueno, finalmente lo digitalizamos y está en nuestras webs, en YouTube, por todos los lados. ¿no? Bien. Eso hace 31 años. En este tiempo hemos subido 700 vídeos a YouTube, a las dos cuentas, Historia de Abate y Carlos Barros, ¿no? Que han tenido medio millón de visualizaciones en la, en la, última, en la última década. Bastante, ¿no? Después, en 1996, es decir, hace 25 años, eh, Grabamos una actividad mía y con, y con las colegas que me invitaban un au en audio, lo que hoy se llama podcast, a, eh, pues una actividad sobre eh, la historia de las mujeres y el nuevo paradigma. Andábamos ya, pues eso hace 25 años, como ya sabéis, con eso del nuevo eh, paradigma que sonaba a chino a muchos, pero que poco a poco se ha ido implantando. Bien, ese. Ese, ese audio fue el primero y hemos subido a las redes 740 eh, audios en, en estos en, en últimos años a través de Goear y e Books y como Goear desapareció, pues, pues eso, todos nuestros audios tanto los que están en iBus e como los que habíamos grabado antes en la, en, en la plataforma de Goea están en nuestras en nuestra, eh, páginas eh, web. Por lo tanto, creo que es una actividad muy importante y muy pionera hace 25 años el primer podcast. ¿no? En 1999, hace por lo tanto 22 años, eh, hemos creado la página web de historia de debate para el segundo congreso y nuestra lista de correo que existe hasta, hasta hoy en día. Son dos: una de historia de debate y otra de historia inmediata. ¿no? La página web, ya lo he dicho en otro episodio, eh, ha tenido eh, en estos 20, 25 años eh, 9.700.000 eh, visitas. Ya sabéis que es lo valoramos mucho porque nuestra temática pues interesa a la parte más dinámica de nuestra disciplina pero no a todo el mundo un colega que solamente le interesa su tema de investigación, sus documentos, etcétera que no, que no reflexiona, que, no, que vive la profesión de una manera así muy individual pues, pues claro, ¿no? por eso que indico yo eh, Vamos, resumo yo, es que, es que hay muchos interesados eh, en, eh, como nosotros en, en ese historiador como sujeto colectivo a través de las nuevas eh, tecnologías. No digo que haya nueve millones porque evidentemente en muchos casos se tratan de, de colegas que, que visitan con frecuencia nuestra, nuestra página web y que nos siguen por otras redes, etc., con bastante fidelidad aunque ha habido un cambio generacional hay gente que lo ha ido dejando y ha entrado otra más, más joven y, si, y si, si acaso en, en mayor eh, medida ¿no? eh, cuantitativamente eh, hablando en el año 2000 eh, se creó mi, mi página personal al año siguiente de la página de Historia Debate que ha tenido hasta ahora 1.300.000 visitas eh, bueno es un fenómeno interesante en otro sentido porque lo que fundamentalmente hay allí son cien mil papers y, y, y, y libros etcétera, perdón ya con los mil con los miles con los que me muevo ya me equivoco, hay, hay un centenar de, de, de, de paper y, y otros trabajos que generalmente publicados, aunque algunos no eh, eh, en revistas en monografías o cuando no en en forma de, de, de libro. Después, en el año 2002, yo di la primera videoconferencia eh, a, por, a través de una colaboración entre el Instituto Tecnológico de Monterrey en, en México y eh, la, el Servicio de Comunicaciones de mi Universidad de Santiago de Compostela. El tema era la nueva historiografía eh, y la enseñanza de la, de la, de la historia. ¿no? Bueno, hemos, no doy números porque obviamente de cuando hablamos de 700 vídeos en YouTube, pues una gran parte, la mayoría, la gran mayoría son videoconferencias mías, también de otros colegas, porque hay actividades de los congresos que, que están en vídeo. en en nuestro canal en, en, en youtube pero bueno la mayoría son son actividades mías y, y eso que, que quiere decir que, que bueno que hemos sido eso, muy precoces en esto del año 2002 estamos en el año 2021 hace, por lo tanto hace hace 19 años y, y, y, y hemos todavía hecho una actividad yo creo que es bastante pionera, ¿no? aunque otros lo están haciendo también, porque ahora la Academia está mucho más digitalizada, por, por fortuna, que cuando nosotros empezamos. Me refiero la semana pasada, el día 12 de enero, que hicimos una, una mesa redonda para presentar eh, digitalmente, por streaming, eh, cada uno desde su ordenador, mi libro, la base material de la nación y lo hicimos, pues esos colegas, pues yo estaba en Santiago de Compostela, estoy otro en Madrid, otro en Barcelona, otro en Berlín, otro en Buenos Aires, etcétera pienso que seguimos en esta idea de seguir eh, en la vanguardia del uso de las nuevas tecnologías eh, para, para generar eh, un trabajo historiográfico eh, de nuevo tipo, en su, en su forma y en su y en su y en su fondo ¿no? bueno, después en el año 2004 con motivo del tercer congreso internacional de historia y debate hicimos una transmisión directo de las actividades fundamentales del congreso conferencias, mesas redondas ponencias, etcétera ¿no? es decir que también eso somos somos eh, digo, pioneros ¿no? en el streaming eh, en el 2004 en el tercer congreso después lo repetimos en 2010, en el cuarto congreso. Y por último, eh, el año del, del cuarto congreso, en el año 2010, como decía, fue el año también de nuestro aterrizaje en las nuevas redes. Y las nuevas redes, nosotros somos una red pues, de hace 20 años, ¿no? en Internet, de hace más de 20 años, pero bueno, hablo de las nuevas redes y todos sabemos a, a las que nos referimos. De hecho, se llaman redes sociales, ¿no? como si no hubiera habido antes redes sociales, o en este caso redes historiográficas como la que nosotros eh, creamos en el año 1999. Pero ahí estamos también. Eh, tenemos perfiles, cuentas en YouTube, Facebook, eh, Twitter, Academia Edu, eh, LinkedIn, Instagram, ibus, incluso TikTok es decir que estamos muy presentes si sumamos todas nuestras actividades en el mundo digital podemos hablar de decenas de miles de colegas que en algún momento conectaron o participaron en nuestras actividades eh, eh, digitales de cientos de universidades por lo tanto creo que es un fenómeno eh, historiográfico y, y importante pero también es en, en, en el conjunto de las ciencias sociales y, y, y de las disciplinas académicas también es un fenómeno creo yo muy sobre, muy sobre, sobresaliente tampoco lo sigo tanto pero pero yo puedo deciros que que, que, que el ejemplo de historia de debate eh, está siendo seguido con retraso en muchos en muchos ámbitos académicos eh, y, y nunca en ningún caso que yo sepa con esta con este grado de de, con este balance que nosotros podemos ofrecer hoy en día también por lo que estamos ahora hablando porque hemos empezado muy pronto ¿no? cuando realmente lo hacíamos muy pocos lo de trabajar en, en internet para investigar, divulgar y, y hacer sociabilidad académica ¿no? eh, bien, historia de debate en, en sí misma es, supone un cambio de de paradigmas en cambio de paradigmas que, que atención porque yo estoy hablando de la actividad digital personal mía y, y de historia de debate pero que está vinculada a una actividad teórica también la teoría y la práctica van juntas es decir, por un lado eh, está la, la ambición de nuestras propuestas que más ambiciosos podemos ser que que hablar de un nuevo paradigma para la escritura de, de la historia, pero es que es una ambición autocumplida en, en gran medida. Eso es, eh, eso es lo que queremos explicar y, y demostrar, más que explicar. Demostrar, y podemos demostrar que, es, que nuestra ambición eh, eh, ha sido cumplida en gran medida y, y, y está muy vinculada a la ejecución y a su alcance, es decir, es una ambición historiográfica, de, de alternativa historiográfica que al mismo tiempo ha, ha llegado a, a muchísimos colegas, y tanto profesores, investigadores, estudiantes interesados por la historia en todo el mundo, sobre todo en el, en el universo académico eh, latino, y no académico latino, digamos, donde, a donde llegan nuestras... Llegamos con nuestras, con nuestras redes y, y, y con nuestras plataformas, ¿verdad? Decíamos hace 26 años en el artículo de la historia que viene, de la cable, en el, cap, en el episodio que dedicamos a explicar qué es historia de debate. Eh, y qué propone, ¿no? también, salvando del nuevo paradigma, que es el artículo mío del año 95 vinculado al, al primer congreso internacional de Historia y Debate que se titulaba la historia que viene. Hace tiempo que la historia que viene ya está aquí. O sea, llevamos años. Y, y otra cosa es, es que realmente participamos de esa historia nueva eh, de esa manera nueva de entender eh, la historia eh, eh, coincidiendo con el tránsito del siglo XX al siglo XXI pues un número elevado pero, pero de todas maneras limitado eh, de colegas de, de todo el mundo a, a, entre otras cosas porque es, este, este cambio historiográfico se hace en, en, en, eh, a través del, de la influencia latina que, eh, que, que, que en el mundo es gente y creciente pero que claro que, que no no alcanza en menor medida otros ámbitos geopolíticos o, o, o, o lingüísticos vinculados a, a otros idiomas que en el pasado fueron tuvieron más esplendor y todavía lo siguen teniendo como es el caso del inglés eh, hoy, hoy hoy en día verdad bien yo creo que no es, fenómeno historiográfico, historia de debate sin, sin parangón dentro de, y fuera del ámbito latino. Bien, nuestro, nuestra idea es en este capítulo 24 de la serie sobre qué es la historia, entrar y concluiremos en el siguiente, en la respuesta a, a esta pregunta, es decir, ¿cómo afecta la revolución digital a la escritura? de la historia a la investigación eh, histórica. Hoy me voy a referir rápidamente a dos cosas que, que son la, que más fáciles de explicar porque es en, en lo que participan más colegas, que es el acceso a las fuentes y el acceso a la bibliografía que se, se ha abreviado mucho. Hoy eh, eh, tardamos menos en, en, en, en, en investigar y en, y en redactar y en, y en difundir los resultados de las investigaciones gracias a las nuevas tecnologías, pero tardamos mucho menos, ¿eh? no menos, mucho menos. Y esto va, va a más. Eh, en el acceso eh, a las fuentes, pues ya, todo ya lo sabemos, hoy en, eh, en, eh, en nuestro ordenador, en nuestra casa, en nuestro... En nuestro, en nuestro despacho tenemos al alcance de la mano, eh, tenemos en nuestros PCs, tenemos el archivo digital documental más grande del mundo, que es en este momento Internet, y eso que falta mucho, ¿eh? porque lo, los archivos físicos que que tiene su función y la seguirán teniendo siempre en el futuro, porque las fuentes que guardan naturalmente son en, en, en formato papel y eso tiene que guardarse como, como oro en paño igual, pero estamos hablando de cómo facilitar el acceso del investigador y queda mucho por digitalizar. En los, en los archivos tradicionales. Mucho. La mayor parte está sin digitalizar. Eso requiere un presupuesto y a lo mejor pues los gobiernos de, de, de los diferentes eh, países, de a los diferentes niveles, pues no, no dedican suficiente atención económica, que es lo que cuenta, a ese proceso de digitalización que acelera digamos, la producción de conocimiento Histórico, por ahí queda mucho por hacer. Y, y, y normalmente, ¿qué encontramos en cuanto a, a, a fuentes históricas en, en Internet? Bueno, pues nada, encontramos el documento y, y lo podemos eh, normalmente estudiar en pantalla eh, o bien imprimirlo y tal. Y ahora va, va, está surgiendo eh, embrionariamente una tercera posibilidad y es conseguir la. Que, que una plataforma en internet que pueda eh, transcribir el documento que está pues eso, en letra medieval o de, en la época del antiguo régimen, humanística, etcétera, etcétera. ¿no? Hay un, un, un, un ensayo eh, que se llama Transcribus, eh, que está en versión beta, intentándolo, vamos a ver eh, a dónde conduce eso, pero muchas haya muchas o pocas dificultades se resolverán y yo pienso que vamos a tener la posibilidad, no solo de acceder al documento, sino de eh, encontrar la manera en Internet de, de, de, de, de, de que nos haga la, la transcripción automática, que a lo mejor, en, en algunos casos, a lo mejor bastante, necesitará una verificación eh, sobre la, el documento original, pero de, pero de cualquier manera es un gran, un gran avance. La, la, la paleografía esta, eh, automática que está ahí, en cierne. Eh, el acceso a, las, a, las, eh, a la bibliografía. Bueno, la bibliografía antes era conseguir un listado y después ir pues, a las bibliotecas de las universidades o por otras vías y conseguir los libros. En fin, muy trabajoso, como todos recordáis. Y bueno, pues iba a cargo de, de, la, de la institución universitaria. Pues, pues no costaba, pero a veces también nos costaba personalmente porque, eh, porque no lo había en la universidad o por las razones que fuera había que comprar los libros, muy caro muy caro y muy difícil de encontrar eh, yo siempre escucho, eh, recuerdo la, la queja de, de, de colegas en, en América Latina de cómo conseguimos este libro, lo difícil que es a veces sobre que los libros pasen de un, de un continente a otro bueno, todo eso se está resolviendo porque eh, internet es en este momento la mayor biblioteca eh, digital eh, del, del, del mundo ¿no? eh, ahí que, nos, vamos, que encontramos digi digitalizados artículos eh, y, y, y libros eh, al alcance de, de, de tu ordenador, o sea, imaginaros, se pueden hacer investigaciones solo con lo que se encuentra en, en cuanto a bibliografía en Internet. Depende, ¿eh? que a veces no. Y hay que combinar eso con la búsqueda de libro, de libro físico. Pero cada vez se va a depender menos del libro físico en la medida que, como decíamos antes, se vaya digitalizando, en este caso, los fondos eh, bibliotec bibliotecarios. De manera que hoy eh, han iniciado un proceso... Que, que, que, cuya cuyo conclusión es clara o sea, lo que no está digitalizado, lo que no está en internet desde el punto de vista del de resultado de la investigación histórica es que no existe primero fueron los artículos porque ya las revistas se fueron digitalizando, etc. y por otras vías se puede llegar a, a los artículos eh, con, con relativa eh, facilidad, una de ellas Academia Edu también ¿no? Pero es que ahora van los libros, ¿no? Y los libros antes los escaneábamos y los subíamos a las redes como PDF. Y ahora ya las editoriales ya publican a la vez un libro en formato papel y en formato ebook. Bueno, y aunque sea solo en formato papel, nosotros mismos podemos hacer lo que ya se hace, ¿no? Es decir, simplemente escanearlo y, y, y difundirlo por Internet eh, como, como PDF. Bueno, y eso es muy importante, porque es que los artículos son importantes, pero los libros lo son más eh, todavía. Hablamos de Academia Edu, es un fenómeno reciente, ahí estamos todos, pero claro, decir, por ejemplo, en mi caso, yo creo que debe haber 40 o mil eh, colegas que que han entrado en, en, en, mi, en mi perfil, en Academia Edu, que, que consultaron allí artículos y, algún, y algunos libros. Pero es que eso no tiene comparación con el millón trescientos mil de los que han visitado mi web personal eh, para, para lo mismo, para, para acceder a artículos y, y libros. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, que el problema que tiene Academia Edu es que, que es cerrado al ámbito académico, es decir, es el colega que escribe para que otro colega lo lea, que no es poco, porque por eso había muchos, muchos colegas, sobre todo jóvenes, pues empezaron a, a publicar en, en internet, normalmente es doble publicación, subirla en este caso a Academe Edu o a una web o a un blog, lo que sea, y la otra, pues naturalmente todo lo estamos haciendo, publicar en revistas, eh, sean electrónicas o sea en papel, eh, tradicionales, que eso es la ventaja que, que tiene la publicación en, en, en internet, que, que, que es compatible con la publicación en papel, que además no, no, estamos un poco obligados porque... Eh, eh, digamos que para los currículums eh, lo que cuenta es la publicación en papel y en algunos casos excepcionales la publicación en una revista electrónica que, que esté en base de datos, etc. ¿no? Pero aquí estamos hablando de dos cosas, una cosa es el currículum y otra cosa que es lo que más nos preocupa aquí, más que el propio currículum, eh, es que es que que lleguen a, a su público las cosas eh, que publicamos, sea académico o sea un público amplio interesado eh, por la por la historia y ahí la limitación de Academia Edu es total, ¿no? porque además si no tienes no puedes consultar y ver lo que hay si no tienes una uh, pues una cuenta y no abres una cuenta, entonces eso cierra mucho las posibilidades, o sea eh, digamos que se queda en la endogamia académica ¿no? y eso es una limitación y yo sigo aconsejando que aparte de, de publicar en, en revistas digitales, en academia digital de, de, de, de crear webs personales que yo llevo yo más de 20 años y yo puedo decir que es la mejor experiencia ¿no? porque de esa manera se llega al público académico y al público no, no académico. Pero bueno, parece que hay ciertas resistencias. Bien, de eso hablaremos en, la, en el siguiente episodio. ¿no? Pues, por un lado la academia se cierra en Academia Edu, ¿no? estoy, estoy diciendo, ¿no? aunque tienes la parte positiva de que, de que muchos se, se estrenaron en Academia de Edu para publicar digitalmente, pero tiene de negativa, que es un ámbito cerrado. Pero, sin embargo, después, en, en otro sentido, las universidades se abren cuando publican las tesis doctorales en formato electrónico de acceso libre en las páginas de las universidades. También hay, hay, hay páginas web dedicadas a, a la publicación de tesis, etc. O sea que la tesis tenga o no, de lugar o no una publicación tradicional en, en, en papel, pues una vez que se lee, por lo menos en la Universidad de Santiago es así, yo sé que en muchas otras, pues ya está a libre de acceso de cualquier interesado. Y eso demuestra lo irreversible que es el, el, el cambio hacia un sistema de publicación digital que cada vez en el campo académico será más eh, importante. Bueno, yo en esto del de, de acceso digital a la bibliografía y el uso de Internet para, para eh, poder utilizar en tus investigaciones, artículos y libros, la mayor crítica, autocrítica si queréis, que haría, sería por la resistencia que existe a utilizar en las publicaciones académicas, de la misma manera que se hace pues, con artículos y monografías, libros, etcétera, utilizar el material audiovisual, es decir, una videoconferencia eh, bien, o, o un, un podcast eh, académico, un audio, etcétera. Yo os puedo decir, mi experiencia es la siguiente yo hago con el mismo rigor un paper escrito que una conferencia, lo sabéis los que estáis siguiendo esta, esta, serie, de, esta serie de sobre qué es la, la historia me lleva el mismo tiempo, no exactamente porque para escribir hago un esquema y después redacto y, y me enredo mucho, no queda otra, pues con las citas, con las notas, con la bibliografía, etc. Sin embargo, en el caso de una publicación multimedia, por ejemplo, una conferencia, o en este caso el episodio de una, de una serie de vídeos, pues eh, hago un esquema. O sea, eh, gano, gano tiempo, por eso se lleva menos tiempo preparar y emitir una videoconferencia que preparar y escribir lo mismo en, en formato artículo o en formato libro. Obviamente hay que hacer las dos, las, las dos cosas, pero eh, tratándose de académicos serios, que lo somos la gran mayoría, creo yo, ¿no? eh, una videoconferencia debe servir igual que un texto escrito para para citar como bi bibliografía. Ya se está haciendo, pero en muy poca medida. Y además con cierto peligro, por ejemplo, yo os puedo decir que publico todos mis trabajos, como ya sabéis, en mi página web personal. Pienso que el copyright, en ese sentido, hay que olvidarse, estás en Internet y hay que democratizar el acceso al conocimiento, en este caso al conocimiento eh, histórico. Pero bueno... Evidentemente se agradece que el que lo utiliza pues cite el origen de, de, de, de una cita o, o de donde saca unas ideas. Bueno, pues, entonces ¿qué pasa? Entonces ¿qué pasa? Que eso hay más hábito de hacerlo cuando se trata de un artículo de un libro y menos hábito cuando se trata de un vídeo o de un audio. Conclusión que te plagian fácilmente, a mí me pasó. O sea, que te plagian no solo literalmente, es que las ideas, todo, ¿no? Y no dicen dónde lo sacan. ¿Por qué? Porque es una videoconferencia o es, un, un, no que sé, cualquier otra, cualquier otra intervención académica, tan académica como un texto escrito, pero en, en, en, a través de, de un formato eh, audiovisual. Pero bueno, como digo yo, eso es, digamos, un... Un, pequeño, un coste pequeño comparado con, con el avance eh, gigantesco eh, que supone el uso de, de las nuevas tecnologías eh, multimedia para crear conocimiento histórico yo muchos de los vídeos y, y audios que están en, nuestros, en mis canales personal también y, y, y mis cuentas también de historia de debate os puedo decir que muchos de ellos no tienen texto escrito y no lo tendrán probablemente porque eh, o sea he dado tantas conferencias entrevistas que están publicadas en internet que, que la verdad en, en la mayor parte de los casos prefiero a la hora de escribir eh, publicar cosas nuevas, ¿no? porque eso ya está ahí. Y si me paso, el, dedico el tiempo a, a llevar al papel todo lo que tengo en vídeos y audios, pues que no haría otra cosa. ¿no? Por lo tanto, ya os digo, si estáis interesados, incluyendo estos episodios de, de, de, de la serie que es la historia, utilizarlos de manera libremente y agradecería, como ya algunos están haciendo, que a la hora de citar, se citara un vídeo, un audio, igual que se cita un texto. Y con eso además estaríamos haciendo, digamos, mucho para que la nueva academia digital avance y con, ella, eh, con ello nuestra disciplina eh, se tenga eh, en el siglo en el que estamos la misma centralidad eh, que tuvo en el siglo pasado y en el anterior depende de qué momentos ¿no? y de qué estemos hablando en el siglo XIX pues a finales del siglo XIX y en el siglo XX pues a partir de la segunda guerra mundial, ojalá si queremos conseguir eso con, con, con la nueva historiografía eh, en el siglo XXI hay que dar esa batalla a fondo por eh, globalizar nuestra disciplina Empezando por el ámbito digital a la hora de eh, escribir, difundir y, y asociarnos los historiadores entre sí. Bien, eh, nada más por hoy. La próxima semana terminaremos eh, este, este tema de la historia digital. Eh, ser felices, la historia ayuda. Gracias.